¿No? Tenemos otra? otra bestia. Vamos. Quiero verla saltar. Pues. ¡Qué pedazo de, de vida, Por Dios! como esperábamos. Tan terrible, tan terrible la calma. muchachos, es el momento, eh. Vamos esa garrapata. Oh, es Genghobal, Gen al muchachos. Terrible como está andando los mundo. Ahí la tenéis. Mirá que Hermosa. De 3 kilos para arriba. Hermosa. Vamos con la devolución, muchachos. Como corresponde. Eh, pesca de tararida. Vamos Caruchón De Gilbert Segunda captura de Gilberto En 15 minutos Vamos va a intentar levantarla. Guarda con el multi y la mano, Gilberto. Eso, ahí está. Tranquilo que no se va a ir esa No te abre la el... o. Ahí estamos. Muy bien, Gilberto. Bueno Gilberto, terrible tanque, terrible, hermoso, bueno, como corresponde, estamos con Gilberto acá a Kairos, una mañana hermosa, como corresponde vamos con las dos devoluciones de estos dos tanques, muy bien Gilberto, muy bien, espectacular, muchachos cuando quieran, los esperamos, ¿eh? Pesca con artificiales, 100% de evolución, muchachos.